Bueno, no, no, te queremos vale. Hasta luego, luego Por el chaval, tú me has Siempre venido te rey, a... Me ha caído bien El del agua, tío Me vale, lo no se supone que lo vamos a hacer, vamos a hacer? Por la ciudad Qué guapo que Matado a ahí, todo el mundo, ahí, atrás, ¿no? no, no, no Matado a todo el mundo, tú Sí, sí, yo mato al que vea ¿Puedo el, que, el que estaba mal posicionado en su asiento, que se cambie. Eh, solo no estoy mal. Asterio, te tienes que poner. O sea, ah, no soy. No, sí, sí, José, te tienes que poner en el F5. F5. El ¿F5? No, soy yo. Ahora, no, no, no. Bueno, sí, 7 Ahí, ahí, quedarnos así, quedarnos así. ahí, quedaros así, quedaros así. Y queda bien. <risa> Pero quitaros las armas, sí, que queda más épico. Y normal.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 ¿Dónde? En el hospital de ¿sí? Guilherme Colocaba una torreta, tú ¿Quién murió acá? Me, me, he carga, me he cargado varios, ¿eh? El que murió acá le ¿no puedo agarrar la mano, No, no, no, no, no, no ¡Vení, no, vení, no, vení, no. vení, vení! El anterior, ¿qué? Aquí el del pelo... No, he muerto, he muerto, he muerto ¡Vamos, no. vamos! ¡Vamos! ¿Cómo vuelves otra vez? ¡Astúrate acá! No sé. Yo voy estoy... a la ropa. ¡No he visto nada! ¡Mira! ¡Suéste! Estoy tocando a mucho, y... pero me lo matan. Bien, bien, bien, bien. ¡Uf! Era el otro. ¡Subimos, subimos, subimos! Estoy sin bala, eh. Soltarme un cargador, porfa, soltarme un cargador. Un cargador, un cargador. Ah, no tiene bala. ¿Alguien no, no, bala? Ah, no, no, no bala? Allá, es el es LANI. Necesito balas. Necesito balas, ¿eh? necesito balas. Creo... ¿Qué coña? ¿Cuál es la mapa? No, no, no, no, Manda no, a más, pero... bala de escalar, elüyor. Ah, vale, vale, vale, vale. Yo también le estaba esperando. Qué asco, ¿no? Tú me ves que están apareciendo y cogiendo más armas. No, arriba. Bala, no, no. Eh, acá, acá, acá, arriba, arriba. a la APC, en no la APC. ¡Movemos, movemos! Acá sí, pero arriba, arriba hay gente, arriba en el techo! Acá, chico, acá. Dios tiene pinta esta ¡Oh, no! macheta trabaja la pc manda no uno ¿Estamos, estamos roleando admin estamos roleando somos terroristas lo he spawneado el, el otro admin ¡Oh, estamos roleando como terrorista ahí está el administrador no tengo Mira, habla con Flores. Flores. José Flores. Necesito ver las puedo bajar a buscar un arma y monta. Eh, ya, ya. ya se acabó, ¿no? Se acabó, ¿no? Necesito. Vale, vale, vale. acabó, acabó. Le pongo la skin, ¿vale? Para que para que vean que no estoy roleando. Exacto, pónganse Pongan, los de skin, los de, los de mi equipo, vale. pónganse los de ¿Nos no ¿Lo ponemos la de skin? Sí, sí, la tenemos puesta, la tenemos puesta ponte, que la, ponte la de skins, guante Pónganse la de skins Ah, mira, ya me, puse la ah, mire, ya me desmuteo Mi madre borro. está hablando con mi abuelo Por no. la cara Ponte la skin, tío No, me, no, me no desmute antes de Tú uh, nos vamos a nuestra casa y guardamos todo lo que hemos conseguido. Nos bueno, vamos a guardar. ¿Eh? Oye, pues. Y sí, vamos a la guarida. Sí, sí. Me harta. Vas a matar y hacer esto. Yo por lo menos. ¿Ganamos? Sí. A ver. Yo creo que me he muerto dos veces, pero es que me he matado. Bastante. Bastante. Vaya palizón, eh. Yo he matado a. Yo me he Yo me yo he muerto de una vez, No, no solo. He muerto dos. He muerto dos. He muerto, he muerto dos veces y he matado cinco, creo. Toma, su suelta aquí todo. El arma y todo. ¿A qué pago? ¿A qué vamos? No, no, no. Ah, hay que... Te, te la devolvemos, ¿no, las armas? Yo tengo una mapel que me sobra. Te la devolvemos.